¿Creéis que las entidades del tercer sector deben ser gestionadas igual que una empresa? ¿Hay algún hecho diferencial que podría, eh, en el ámbito de la gestión me refiero, eh, que podría cambiar desde, eh, si comparamos una empresa con una entidad del tercer sector? Mm. Ya, Yo, puesto que los tres estáis en, en, en la gerencia y mm. la dirección, ¿qué, ¿qué opináis? Yo estoy convencida de que tiene que gestionarse como una empresa, ¿eh? ¿Puede tener algún matiz? Eh, tiene que tener el matiz del, de, del activismo y de la reivindicación, que ese lo tenemos todos en nuestro núcleo, pero como gestión yo no tengo ninguna duda. El, eh, bueno, yo iba a sumar a eso, eh, bueno, ciertos, no lo cierto es, y no lo he comentado antes, Gautena lleva 43 años en este mundo y fíjate, ya hace 20 años ya tenía la ISO 9001, fue la, fue la primera entidad, eh, no sé si era el tercer sector social, pero desde luego de la discapacidad intelectual en conseguir un, un, esa bueno pues esa cualificación tan tan arisca, ¿no? De, de, o sea, de, que parece que está tan alejado de nuestro mundo, ¿no? Entonces la cultura sí la, sí la teníamos. Eh, respondiendo a tu pregunta, Roberto, yo estoy de acuerdo con Ruth, hay que gestionarlo como una empresa. Nosotros tenemos 250 trabajadores en plantilla. Eh, bueno, pues eso hay que gestionarlo eh, eh, con rigor. Pero, eh, por ejemplo, nosotros somos parte de, de Plena Inclusión, que es la, es la confederación de entidades de discapacidad intelectual a nivel estatal y el modelo de, de calidad, eh, tiene un modelo de calidad propio, el modelo de calidad tiene tres patas y está muy vinculado también a lo que decía Miquel. Una pata es la gestión, claramente, claramente eh, hay una evaluación de la gestión bueno, cada uno arrimándose eh, o bien a un modelo de FQM, a un modelo de mejora eh, gestión avanzada, bueno, lo que sea, pero la gestión claramente sí, pero luego tienen un apartado, tienen, tenemos, eh, nos sumamos a un, a un apartado de evaluación de calidad de vida en el cual eh, medimos el impacto de la intervención tanto en familias como en personas que reciben servicios y un apartado que le llaman el eje ético eh, donde analizamos que realmente hay un reconocimiento de los derechos de las personas a las que damos servicio y no solo reconocimiento, sino eh, eh, eh, que vemos en la aplicación práctica de esos derechos. ¿no? Es decir, oye, no solo el decir tú tienes derecho a esto, sino yo, en la medida que mis, eh, eh, mi relación contigo lo permite, pues faculto a que puedas ejercitar esos derechos. ¿no? Entonces, sí creo que somos una empresa, claramente eh, eh, tenemos unas responsabilidades eh, de gestión, pero eh, hay que aderezarlo con, con nuestro propósito real, ¿no? que es la calidad de vida y el reconocimiento y ejercitamiento de los derechos. Con ese mix eh, que existe y, y, y, y que bueno, nosotros eh, lo tenemos en, en práctica, eh, bueno, pues damos, damos respuesta a las, a las dos partes de la balanza, ¿no? la empresa y el activismo, ¿no? por decir así. Miquel, ¿tú también ves que, que en el ámbito de la gestión no hay diferencias, más allá del fin social que tiene la organización? No ¿Hay ningún hecho sí, de diferenciar es... ni la gestión de la propia organización del tercer sector? Va, yo creo que las herramientas de gestión son las que existen y, y, mm. y pues desde los sistemas de calidad, las auditorías de lo que sea, que también hay auditorías sociales que realmente son herramientas que, que sirven mm. también para mejorar la gestión y son, y son bien importantes. ¿no? Entonces, bueno, Yo creo que, eh, eh, creo que la gestión en las entidades del tercer sector eh, debe tener un par de condimentos que, que, es, que luego… Hay que ver cómo se conducen. ¿no? Por una parte está el condimento del pragmatismo y ahí las herramientas de gestión son clarísimas y hay que incorporarlas como, como, como, como lo que sea. Y por otra parte está también la coherencia un poquito con nuestras misiones ¿no? y creo que las misiones son todas muy parecidas al final. Bueno, el, el asunto de la denuncia, de, de, de la presión a las, a las propias administraciones responsables del sistema público, eh, la, la, también la presión sobre, sobre la participación de nuestros propios trabajadores y trabajadoras en el hecho de la, de la gestión, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que hay es esa línea entre la coherencia y el pragmatismo que, que, que de alguna manera pues nunca debemos de, de perder. ¿no? Pero, pero el pragmatismo, clarísimamente, y para eso son las herramientas de gestión, las que hay en el, las mejores del mundo tenemos que coger, las mejores del mundo. Seamos de 10 personas, seamos de 400, de 1.000 Personas, uh -huh. o sea, las mejores herramientas uh -huh. para la gestión uh -huh. y los mejores hábitos de función. Y nadie dice que las entidades o que las empresas industriales en las cuales la participación es un núcleo importante no sean más eficientes que las otras. Uh -huh. También podemos ser eficientes eh, incorporando elementos de muy, muy, muy genuinos, vamos a decir, del tercer sector, ¿no? como la participación de nuestras personas, etc. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, y no dejamos de ser eficientes por eso. Sí. Uh -huh. Bueno, ¿algún matiz? ¿Alguna cosa que quieres comentar? Si no, paso al, al siguiente bloque y ya vamos cerrando. Yo una, un matiz te quería hacer, Roberto, sobre la introducción que has hecho. Fíjate, tú, eh, has dicho una cosa muy curiosa, ¿no? Eh, o he entendido, ¿eh? tal vez he entendido y has dicho, eh, estas empresas que tienen más enfoque en el, en el trabajo, en el listo, que en los resultados, ¿no? Pues, pues, pues fíjate tú, fíjate tú, que igual eh, posiblemente se nos ve así, se nos ve así. ¿Pero qué hacemos nosotros siendo eh, los gastadores primeros de, las, de los presupuestos de las administraciones? Del 50% de los presupuestos de las administraciones nuestras eh, va, está en servicios sociales. Estamos un millón, o sea, mil millones al año de presupuesto en, en la comunidad autónoma para los servicios sociales. Si solo hacemos trabajo y, y, y realmente no vemos los resultados, el día que haya más carencia financiera... Eh, se va a prescindir de nosotros. O sea, el de, el de, el de industria o la de industria, tapia y compañía, sí. a seguido a las nuestras. Es cierto, no. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que ser, primero, honestos y, en segundo lugar, un poco listos también, listas. Es que, es que nos lo estamos jugando. ¿No? Miquel, me has entendido bien. ¿eh? Lo único que eh, los, los comentarios que aparecen en, expresados en el documento no son nuestros del observatorio. En este caso, era un comentario que hacía eh, en un artículo publicado por por adelanta eh, y posiblemente responda a la forma en la que, en la que es visto el tercer sector, ¿no? también sí. desde el ámbito empresarial. Sí. Sí. Pero bueno, era, era simplemente para, para contestar las preguntas, ¿eh? pero es verdad que, que sí. también son prejuicios desde el otro lado.